En este momento presentamos la nota informativa de hoy. ¿Qué tal amigos? Estamos de vuelta acá en un lugar muy bonito de la ciudad y claro, lógicamente hablando de música, porque lo que ustedes pueden observar es que se trata de un estudio de grabación. Como ustedes pueden observar, con tres grandes, talentosos músicos, lojanos por cierto, y en esta ocasión vamos a conversar con ellos conocemos de que tienen una invitación fuera de nuestro país y bueno, vamos a hablar con ellos sobre este tema. Chicos, gracias por uh, prestarnos su tiempo, sabemos que están ahorita justamente en un proceso de grabación y eh, algunas expectativas también en la parte musical, la invitación que han tenido ya para salir también a representarnos fuera de nuestro país, qué importante que el talento de nuestra provincia también pueda estar presente fuera de nuestro territorio nacional. Vamos a hablar acá con, con Jorgeito, quien eh, nos va a explicar un poquito sobre la invitación. Bienvenido. Gracias, Leonardo, por el espacio. De verdad que, eh, pues, queremos eh, primero saludar a toda la, la gente que nos estará viendo a través de, la, de las redes sociales, de la página eh, eh, de La Voz del Sur. Y, pues, eh, muy contentos y, y, pues, felices de poder eh, contarles que estaremos... Representando a Loja y al Ecuador en el 15 Festival Internacional Y Piales Cuna de Grandes Tríos eh, Que se realizará en esta ciudad el día 28 y 29 de octubre Estaremos ya la próxima semana pues viajando para allá si Dios lo permite eh, Y muy contentos de, de poder llevar la música y nuestro arte representando al país Un viejo amigo eterno inspirado de mis profundas quejas, que está. Pero vamos a hablar también de un trabajo que están realizando justamente ¿no? en la parte de producción para la gente que, que gusta del talento de ustedes, de aquella música con sentimiento. A ver si nos cuentan un poquito más sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Este, bueno, saludar a toda la audiencia, eh, agradeciéndole por, por la entrevista, por apoyar al talento local, al talento nacional. La verdad sí, estamos eh, ya empezando a producir eh, lo prometido a todo nuestro público, que era algo inédito, algo con sentimiento, como dice esta música que en realidad nos apasiona muchísimo, que es la música popular. Entonces hemos tratado de, de, de introducirlo ¿no? con una letra creada por, por, por, nuestras, por nuestra autoría y ahora estamos grabando acá en Catamayo, junto a, a un, eh, en un estudio de grabación excelente no solamente de acá, sino del país, como es BS récord así que estamos ya eh, culminando las grabaciones para ver si, si empezamos con la grabación del video y poder lanzarlo y que toda la gente eh, que sigue el trío Ricordi pues lo escuche. Gente que ama la música, apasionados de la música también, ...buscando el talento en la parte de producción local... ...que es lo importante, entre todos podernos apoyar... ...y también sacar un buen producto que es lo importante. Presentaciones que se vienen fuera de la invitación que ya pues... ...de nos había dado... ...no sé si algo más que poder informar a la, a la colectividad... ...a los amigos que me puedan ver a través de este video. Claro, sí, eh, estaremos justamente lo próximo que se viene... ...este fin de mes que... Eh, como lo comentaba estaremos viajando a Ipiales, Colombia y eh, para el próximo mes que se vienen eh, también eh, eh, nuevas eh, experiencias, nuevos contratos que tenemos en la provincia y también fuera de la provincia, estaremos este, también en, en Quilanga, ¿no? estaremos por Sosoranga en, en Pindal también, el próximo, para la primera semana de, de noviembre y sí, pues bien. bueno... Eh, algunos lugares de la provincia que estaremos visitando, que estaremos ya eh, comentándoles y publicando también en nuestras redes para que sepan un poco de la cartelera eh, que, que tenemos de, de los eventos. Así que eso, muy contentos nuevamente y agradeciéndote a ti, Leonardo, por el espacio, de verdad, por tomarnos en cuenta, siempre agradecidos, Trío Record y con toda la gente linda que, que nos está apoyando, de verdad, estamos muy contentos porque estamos cumpliendo algunos de los sueños y, y metas que nos habíamos propuesto ya. En este primer año que cumplimos, pues eh, esperamos eh, la gente nos siga apoyando con esto que se viene, como decía Paulito, el primer inédito que tenemos eh, pensado lanzar en estos próximos meses. Ojalá lo vayamos a lanzar en este, en este año que está por terminar y pues nada, esperando que eh, nos sigan apoyando. Mi estimado Jorge y chicos, ¿cómo están ustedes en redes sociales? De pronto, ¿no? Que las fanáticas, los fanáticos también de, de, de la música de ustedes quieran buscarlos. ¿Cómo los pueden encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales. En TikTok, Instagram, Facebook, YouTube como Trio Rico. Ahí está la invitación para que también, por supuesto, apoyemos lo que tenemos, lo nuestro. Así que entre todos podemos sacar la economía que hoy en día estamos pasando. Pero claro, entre todos podemos sacar este buen producto musical Gracias a este grupo de talentosos artistas que nos honran con su presencia en nuestra ocasión acá para este medio digital. Y como siempre, invitarlos a ustedes amigos para que compartan el video. De esa manera podemos promocionar el talento, el emprendimiento que tiene nuestra bella provincia y el país. Gracias, nos vemos en nuestro próximo video aquí con el trío Ricón. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me mueras.